en fe, fin, el pago que se perdona, y, el, eh, y este esquizofrénico de eh, Presidente de la República, a eso quería llegar, miren, aquí como tres aspectos, primero, dentro del Partido Republicano, Trump no tiene rival, o sea, sí hubiera sido interesante levantar un rival, pero si les pregunto a ustedes, ¿quién podría ser un rival dentro del Partido Republicano en contra de Trump? No se ve. Dentro del Partido Demócrata, la señora Pelosi, que es muy digna, ayer la agarró contra Trump y le dijo, le vamos a tirar una acusación constitucional. Pero ocurre que la acusación constitucional no va a pasar porque... El Partido Republicano controla el Senado. Claro, de repente se pueden hacer muchas horas, sobre todo en vísperas de la campaña que las elecciones son en noviembre del próximo año. Eh, pero eh, en vista de esto, eh, los demócratas, en fin, están ganando Estados, ¿eh? están ganando Estados. Se habla de la acusación constitucional, se hablan los impuestos el Rusia Yates, la trama Yates, ahora viene otro, o sea que el eh, Mr. Escándalo todos los días sale con una cuestión nueva y generalmente que afecta a los estados, perdón, perdón, y que afecta a México. Ahora, ¿qué es lo que hace México? Tratemos de racionalizar. ¿Qué es lo que hace México? México mantiene una actitud activa pero tranquila. Yo creo que en este momento, frente a un presidente que podría incluso desencadenar una tercera guerra mundial, a mí me parece que es la actitud más correcta. Hubo un momento en que se dijo que era la tercera posición, o sea, que estaba por un lado el grupo de Lima, que estaba por un lado eh, eh, la posición de los Estados Unidos, ni los Estados Unidos, ni Lima. La posición de México ha sido, hay que convocar elecciones y el que gana, gana. ¿Verdad? El que como hoy día, por ejemplo, gana León y gana León. O sea, <risa> eso está claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa me parece en la tercera posición de tranquilidad activa, me parece que puede ser la mejor en este momento, sobre todo cuando hay un león que está a punto de que quieren que lo saquen del jaula. Entonces, en relaciones internacionales hay que manejar las cosas con tranquilidad, porque estamos frente a un bloqueo. O sea, Realmente ahora ocurre que los demócratas ya no van a votar por el Temec, dice la prensa esta mañana. Están en contra de todo lo que sea. bueno. Está la guerra comercial entre China y los Estados Unidos. Está la guerra comercial entre Huawei y Google. Entonces está es una situación de fermentación bélica bastante, bastante para un estudioso siempre sí será interesante, pero lo que pasa es que los que sufren son los migrantes. ¿verdad? Incluso en Chile, por ejemplo. La migración ha sido terrible. Empezó la migración colombiana, vino la migración venezolana, vino la migración haitiana. Ayer fallecieron los haitianos, pero el sistema institucional en los Estados Unidos, pero en Chile, eh, funciona. Y hubo inmediatamente procedimientos para investigar. Para investigar la verdad, porque a la hora de investigar, nombrar comités, consejos, comisiones, de derechos humanos, este, en Chile, sí en ese sentido el esquema institucional ha funcionado, hay la Cámara de Diputados, algún escándalo, hay comisiones investigadoras que van al terreno, eso ir al terreno también sería bastante conveniente, ¿no? Entonces, este, el, el tema de los derechos humanos en América Latina es un desastre, o sea, el sistema interamericano de derechos humanos mejor lo cambiamos. Incluso ya hay instancias que ya están yendo al comité de derechos humanos Y no van a la Comisión Interamericana porque está cegada Está cegada y está bajo la influencia de los Estados Unidos Entonces este, es necesario equilibrar Lamentablemente, este, eh, como no parece ningún gesto este, lamentablemente está el esquema bipolar China Estados Unidos Rusia a la sombra a la casa, el oso ruso ¿verdad? de pelo grande el oso ruso a la espera y luego tenemos una cosa novedosa que nadie se había dado cuenta es que Europa está en una profunda crisis está en una profunda crisis no solo por los euroescépticos y los partidarios a, a, a favor de la Europa Comunitaria que finalmente tampoco resultó, sino que eh, está en crisis porque no funciona, porque está enfrentada con los Estados Unidos, porque a lo mejor... Bueno, yo no soy ministro de Relaciones Exteriores de Francia, pero a lo mejor convendría acercarse un poco más a Rusia para poder ir salvando la situación. Mientras tanto vivimos una crisis intermitente, vivimos una crisis de incertidumbre y ya termino, siempre hay que decir ya termino, <risa> eh, eh, porque la verdad de las cosas es que la política exterior de México está un poco flaca, está un poco flaca pero yo creo que también es cierto que es producto de las circunstancias. Porque teniendo a Trump por delante, el canciller se lo pasa más en Estados Unidos que en México, porque tiene que ir a negociar las, las cuestiones, porque cada día avisa más, que avisa otro golpe, ¿verdad? Y ahora pues lo, lo del t yo no sé quién va a perjudicar más, yo no sé quién va a perjudicar más. Me voy a tener que este, eh, terminar ahí, <risa> Pero, bueno, porque ya este, <risa> vamos a, estamos ocupando mucho tiempo, vamos a, a, tenemos hasta una hora para utilizar el, el auditorio y tenemos una participación, este dos participaciones más. <risa> me habían dicho que cinco horas? <risa> bueno, muchas muchas gracias. La, la es, lista de, de gran de gran este, prestigio, entonces bueno, entendamos esto. Eh, agradezco esto, vamos a darle la palabra a la compañera y posteriormente al compañero. Gracias. tengo el micrófono? Acá está. Gracias, buenas tardes, padre. Eh, soy Carmen, ¿cómo no, no, no, no. Eh, dos preguntitas una para empezar del dinero que va a dar el papa no sé si es en realidad este, en este contexto pero sí me interesaría mucho como para calentar la segunda pregunta el del dinero que va a dar el papa ¿le va a tocar el albergue? esa es una dos, este, estaba leyendo un reporte hace 15 años sobre, sobre el retraso y la marginación del área de Chiapas que era tan similar al retraso y marginación que tiene en este momento económicamente este, todo Centroamérica me pregunto yo ¿por qué eh, hoy día no se ve más actividad de recepción a los migrantes en esta área? o sea ¿por qué la sociedad mexicana aguantó tan calladamente? y no voy a hablar del ZLN pero estoy hablando de realmente la sociedad ¿Por qué? Porque también tenemos una clase que estudia la migración desde hace muchísimo tiempo y nada ha cambiado. ¿Qué ha pasado en la sociedad? Porque este, me gusta lo que usted dice: que, que, que hoy día hay algunos que levantan la mano y se hacen voluntarios y se toman fotos en el Face y son los más este, protagonísticos, escriben ahora, ya quieren ser políticos. Eh, eh, ¿hay, una, hay una insolvencia política en realidad con los voy a decir la palabra que siempre uso, aunque no me refiero a aquel grupo, los migratólogos. Yo pertenezco a la clase de gente que estudia la migración, hago defensa de la migración, no saco ni uno solo de mis logros ni de mis fracasos en ninguna parte, porque yo eh, vengo con un grupo grande en la red internacional y simplemente somos como los first responders, los que estamos ahí como el bomberazo, ¿no? y atendemos y colocamos y si nunca recibimos dinero, pero decimos, aquí se necesita y vayan para allá. ¿no? O sea, no tenemos ni siquiera que transparentarnos. Pero ¿qué ha pasado entonces con la clase política social mexicana? Que pudo aguantar tanto tiempo y ahora le da la espalda al migrante. El migrante toda la vida ha tenido el signo de pesos en, en, en, en la frente. Yo misma, como migrante peruana, voy a cumplir 45 años aquí en este país, y toda la vida lo he confirmado con mis colegas, con mis compatriotas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Abuso sobre los migrantes, incluso colegas, etcétera. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ha pasado con esa clase política? Porque yo sé que, por ejemplo, para la redacción de la ley migratoria estuvieron todo un grupo allí, ¿no?, eh, trabajando. Este, es también un fracaso de la sociedad mexicana, un fracaso de los... De los um, investigadores ¿qué es lo que ha pasado hoy? usted qué está adentro sí, este, yo este, vengo de una, de una lejana paso online ah, gracias este, eh. quiero opinar quiero tomar la palabra ¿verdad? Quiero agradecer primero a los que presiden por esta oportunidad. Eh, el asunto que me trae aquí es un tema un poquito diferente, pero escuchando ¿verdad? lo que se dice, eh, veo que hablan de los derechos humanos, hablan de la igualdad de las personas, y me atreví a levantarme porque vengo de un pueblo que no dije, se llama Paso del Águila, eh, un pueblo que eh, es somos del núcleo comunal de Santiago Jalawi, y este pueblo ha sufrido por mucho tiempo el despojo de sus tierras, hay un rezado agrario de creo que de más o menos 80 años, y yo ahorita soy comisariado auxiliar en esa comunidad, eh, vengo acompañando aquí al licenciado Luis Ángel eh, y me tomé atrevimiento porque estoy tocando puertas para ver si logramos darle un avance o una solución al tema agrario que nos aqueja desde, como lo dije, ya mucho tiempo, muchos años, son como 80 años de rezago agrario salió una sentencia esto se ha manejado en los tribunales de Tustepec, Oaxaca eh, siempre eh, me atreví a hablar, siempre pensando en los derechos de todas las personas en especial los derechos de las personas de mi pueblo eh, como lo dije estoy buscando estoy tratando de tocar puertas y para ver si si le encontramos una solución, nosotros como comunidad siempre está, hemos estado dispuestos al diálogo, a la negociación, no queremos violencia, por el contrario, somos un pueblo pacífico, un pueblo que trabaja en el campo, pero que desafortunadamente ha sido despojado poco a poco de sus tierras, entonces ese es el motivo por el que me atreví a levantarme y Gracias. Gracias. Bueno, respecto a...